que procesa alternativas, un procesador de alternativas, eh, alguien que, que eh, de alguna manera tiene que tener la capacidad de ver opciones siempre todo el tiempo, eh, eh, distintas formas de asociar las imágenes, distintas formas de asociar los sonidos, de estar despierto todo el tiempo para eh, poder encontrar cosas que eh, eh, en principio uno los piensa en un sentido, en una forma de orden de orden y de asociación, pero que eh, remontajita tiene. Eh, eh. De, tendría que tener esa capacidad ¿no? de, de generar siempre alternativas y ver distintas opciones de las cosas. El montaje empieza a hacerse, eh, incluso cuando se está haciendo el guión el técnico, que es donde uno empieza a pensar en, en imágenes y sonidos, en planos, eh, y van a darle una, una, una serie determinada de orden, eh, en el cual uno puede decir que ahí está empezando a hacer el montaje desde eh, el pensamiento, desde empezar a cavilar cómo va a ser esa, esa, esa historia que voy a contar ¿No? en la preproducción eh, eh, la función del montajista tiene que ver eh, a, con ayudar un poco a eh, empezar a ver la película, a tratar de, de, de, de generar eh, eh, opciones ¿no? que, eh, que a veces pueden ser muy útiles ¿no? en, en esto de ver cómo va a ser el rodaje y que va a ser un material con el que después se va a encontrar el, el, el montajista al final de, de, lo, de cuando él tenga que participar físicamente armando lo que es la película en lo que es la producción, ya no tiene un, una participación tan activa. Eh, hay muchos eh, eh, montajistas, incluso que han escrito en los libros, eh, que el montajista no debería participar en lo que es el rodaje eh, de una película. Si uno participa en lo que es la producción, eh, es como que se apega efectivamente a lo que está haciendo y le cuesta despegarse, tomar distancia de lo que, de lo que se está haciendo y muchas veces no puede ver eh, con frialdad ¿no? eh, lo que es una construcción después en, en, en, en, en lo que es la edición misma. Y después sí aparece la postproducción donde eh, ahí ya el, el, el montajista tiene un lugar eh, muy... muy eh, muy presente desde lo físico. Tiene que poner eh, su, su, su cuerpo eh, ante los, eh, los, eh, los equipos del cual conoce y a partir de los cuales tiene que empezar a armar esta idea que en principio estaba en un guión y tiene que darle una forma determinada siempre con la colaboración de, de, del resto del equipo que... que en la parte de la postproducción siempre está eh, con, con, con el montajista, ya sea el, el, el director, el productor eh, y muchas veces el sonidista. El montajista mmm, eh, tiene una, una relación muy fuerte con lo que es el, el, el realizador, el director de la película. Eh, eh, él es el que tiene el vuelo estético de lo que se propone en un guión, entonces el entender ese vuelo estético para el montajista es fundamental para poder construir después en base a las imágenes y sonidos que fueron creadas eh, a través de ese pensamiento del director. El sonidista es eh, eh, también un participante muy fuerte en el cual el montajista se conecta, sobre todo porque el, el, el montajista generalmente trabaja sobre las imágenes, pero también trabaja sobre ciertas partes del sonido, los diálogos, eh, hay ruidos, hay música que, que, que empiezan a surgir en lo que es la postproducción, eh, que muy posiblemente vaya cambiando toda esta estética que estamos proponiendo en una, en, en una película, así que ya no es solamente el, lo visual lo que maneja el montajista, sino que también se empieza a vincular eh, con eh, las relaciones estéticas de la imagen y el sonido, y esto hace que que el sonidista sea un, un, eh, un compañero ¿no? con el cual uno está siempre en contacto. Dentro de lo que son las otras áreas, eh, a mí me gusta, eh, en, en lo que es el, la preproducción sobre todo, tener contacto con el guionista, eh, eh, con esta idea de poder profundizar cuál es esa idea base sobre la cual se construyó un guion. Eh, y poder burgar un poco dentro de lo que hasta dónde se puede llegar con, con, con las intenciones que se querían, que es algo que uno siempre intenta recuperar cuando está editando una película. Obviamente, el productor siempre está, está eh, en contacto, ¿no? es uno de los que va definiendo cómo son las, las formas de, pro, de, de, de producción y de postproducción. En general, siempre está el montajista que sería como que el que. Eh, dirige y ordena lo que, es el, lo que es el montaje en lo que es toda la postproducción eh, generalmente por lo menos eh, hay un asistente o tengo un asistente que, el cual va a ir ayudando en lo que es eh, las etapas de sincronizado, de material, digamos juntar lo que es la imagen y el sonido eh, que siempre en rodaje van por separado entonces a la hora de la, de la, de la edición digamos, hay, hay, hay un asistente que aparte de ayudar en esto va a ir ayudando en lo que es la, la las construcciones previas a lo que es el montaje definitivo.